Por eso también está bien para que se olviden un poco del Halloween globalizado que ha promocionado en los Estados Unidos claro. y recoger un poco las, las características culturales propias del país, que es importante también, que lo claro. sepan. Y si no, ya no eliminar Halloween, sino por, por lo menos que conviva con una fiesta de verdad autóctona claro. de aquí, que era el 1 de, este de noviembre con los personajes de Pantaracos. Pues. pues eso, en vez de disfrazarte de, de Frankenstein y, claro. y el Conde de Drácula, Puedes disfrazarte esto. Claro, el objetivo ese es que los niños conocieran los monstruos de aquí.